La, la, la verdad no me lo esperaba, ¿eh? muchas gracias, son super amables, super atentos, ¿eh? y es por eso mis queridos educados, del día de hoy les voy a presentar a la memoria de mi disco duro cerebral, ella es la señorita U.S. ¡No necesito okay. Así es, profesor. No, ¿cómo estás, mi caridad? ¿Te recomiendo el de estar aquí en el laboratorio una vez más? Vamos a presentar lo que es un átomo que es. personas con cara de watt son los ne neutrones y les vamos a dar sus electrones muy bien gírenlos a su alrededor muy rápidamente, rápido, rápido, más rápido yo sé que tú puedes sin miedo, eso como ustedes pueden de ver en la cuerda se ve cierta nubosidad y eso es porque aquí está agrandado pero en nuestro átomo inicial es muchísimo más rápido y es por eso que se ve una nubosidad este protón tiene cara de como que está ventilando algo. Tranquila. ¡Es ¡Tiempo de celebrar una boda! ¿Una no, boda, no, profesor? Sí. ¿Acaso está usted <ríe> sí. Pero, muy bien, aquí tenemos a la señorita Cloro y al señor Sodio. Como podemos observar, el señor Sodio tiene un gran regalo que toda mujer aquí solterona quiere. Por dos ah, La unión se debe a que polos iguales se repelen, pero polos distintos se atraen. Es por eso que la negatividad del átomo del cloro se fusiona con el sodio, y así tenemos la hermosa boda y formamos a la señorita cloruro de sodio. Que, por favor. Muy bien, la tensión superficial, como todos podemos ver, Se mueve. Esto es la tensión superficial y es por eso que se pueden hacer ondas en cualquier lugar. Así. Y además, no se rompe tan fácilmente y es por eso que muchas veces nuestra ropa no se puede lavar solamente con agua. Es como en el anuncio de jabón con el que lavó la mugre la, la, la, de sus patas. No es mugre, mi querida OSP. Son años de sufrimiento, <risa> <risa> de estudio, de conocimiento. Qué pobre. Aquí tenemos un líquido que al igual que el H2O o agua, tiene cierta tensión superficial, mejor conocido como lechita. No vean la marca. Pensemos un poco de leche para crear tensión superficial. Después, vengan para acá. Aquí tenemos y la ordenados y si no queden 6 centavos que es lo más seguro para todos Gracias Lo que sucede con el es que Un mundo de color, pero ya que sabes tanto, vamos a darles un fuerte aplauso, por favor. <risa>